—Déjame en silencio, te lo ruego. No es momento de que hables ni que hable. Lo negaste y lo has negado desde entonces. Me acusaste de celoso y posesivo. Te vestiste de pureza y de recato, y me juraste no haber ensuciado mi apellido. Si sí, aquella tarde, cuando olías a traición, pero yo que conozco tu mirada, traspasé tu pupila casi fija y en el fondo encontré la huella Sí, la maldita huella de la mujer que primero peca y después reza para no ser descubierta. Has jugado conmigo y con Dios. Si yo que soy mortal lo sé todo, todo. ¿Cómo pretendes que Dios cubra el pecado que ya en tu carne y en tu alma tú misma has escrito? Déjame en silencio, te lo ruego. No es momento de que hables ni que hable. Muchas veces el silencio es necesario en una herida, porque la sana o nuevamente la abre. Aléjate de mí, lejos, muy lejos, solamente el tiempo dirá nuestro destino. Y no trates de fingir que lo sé todo, me lo dijo tu pupila aquella tarde. Vete de rodillas a la iglesia, golpéate el pecho todo el día y no hagas tu cara de santa empodrecida con que cubres tu traición y tu mentira. Déjame en silencio, te lo ruego. No es momento de que hable, ni que hables.